Cuarto, Yo quiero manejar con Hola, ¿cómo le va? M, M, -m, -m patas. No, no, Adiós, me ¿no, voy. No, no. ¿Qué? ¿Qué es que me A mí, igual, ese poli. Sí, ese mismo me a mí. Ah, ah, me lo atraparon. a Leo! Fue el